y ya no querían andar con él. Entonces Jesús le dijo a los doce, ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. En el Evangelio leemos hoy el pasaje final del capítulo 6 de San Juan con las reacciones que produce en sus oyentes el discurso de Jesús sobre el pan de la vida. Para algunos resulta duro, imposible de admitir. No se sabe qué les ha escandalizado más el que Jesús sea un obrero del pueblo, pero que se ha mostrado buen predicador y hace milagros, y afirma que él es el enviado de Dios y hay que creer en él para tener vida, o bien que afirme que hay que comer su pan y beber su sangre. El texto griego al hablar de comer utiliza el verbo trogo, que significa masticar. Tanto la afirmación de que ha bajado del cielo como la que hay que comer su carne, solo tendrán su sentido después de la Pascua. Cuando Jesús haya subido al Padre, resucitado por el Espíritu, y cuando haya descendido del mismo Espíritu sobre los discípulos, dándole los ojos de la fe para entender la donación de Jesús Pascual como pan verdadero, Jesús estaba hablando de realidades que no entendían aún. Pero eso no es una limitación para Pedro. Podría haber dicho, Señor, haremos lo que tú dices, aunque no entendemos y nos resulte incomprensible. Esta es la fe Pascual. Aprovechemos esta Pascua para dar una respuesta sobre la identidad y poder de Cristo, de Jesús en nuestra vida. Creer en Jesús y, con, y en concreto también convulgar con Él en la Eucaristía puede resultar difícil. Nosotros somos de los que han hecho opción por Cristo Jesús como fruto de cada Eucaristía en la que acogemos con fe su palabra en las lecturas y lo recibimos el mismo como alimento de vida, imitemos la actitud de Pedro y digamos también, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Que el Señor los bendiga.